Hoy, compartirles el hoy es agarrar estrategias para el bienestar entonces es cómo crearlo y sostenerlo y mantenerlo y volverlo a crear y volverlo a mantener y sostener porque en realidad el bienestar no es algo rígido es algo que, que uno tiene que estarle reforzando en cada situación en cada momento de la vida entonces sean todos y todas muy bienvenidos a este espacio para ustedes. Okay. Primero, para entrar en el tema. Y ahí Lidia, si sí, porfa les puedes activar los micrófonos. Cuéntenme ustedes cuáles son las palabras que ustedes asocian con el bienestar. ¿Qué tiene que haber para que ustedes logren sentir bienestar? Paz, ah, tranquilidad. Muy bien. Aquí Rebeca puso equilibrio. Muy bueno, se necesita paz, tranquilidad, equilibrio, ¿qué sí. más? Entonces, muy importante, ¿verdad? Cuando uno no está tranquilo, uno no se siente en bienestar, se siente estresado. Entonces, aquí lo contrario, no lo queremos reforzar porque ya lo conocemos mucho, ¿verdad? Pero el estado de no bienestar es todo lo que nos hace sentir mal. Por eso el bienestar es cuando me siento bien. Y malestar, ah, bueno, control de emociones. Y cuando no hay dolor, ahí nos están poniendo más muy bien. Entonces, sin dolor y dolor emocional y, y, y físico, ¿verdad? Puede ser de los dos. Y control de emociones, exacto. Muy bien. Entonces, bueno, yo les puse a una, una viejita muy contenta, a un muchacho bailando y a un lemur meditando, que están, bueno, se ve como con cara un poquito de sueño, pero se ve en un estado profundo de, de tranquilidad. Entonces, si ustedes ven, todas las palabras que ustedes mencionaron excepto una, pero la, tiene también que ver su, su conexión con esto, no son necesariamente físicas, ¿cierto? La tranquilidad, eh, ¿dónde se siente? ¿Dónde se crea? ¿Dónde uno sabe que está tranquilo? Es más algo del corazón y de la mente, ¿cierto? Entonces son, son cualidades, emociones y situaciones que no necesariamente son solamente físicas. Y la cosa con, la con el bienestar, perdón, es que siempre lo hemos asociado solo con lo físico. Por ejemplo, nos dicen: bueno, eh, busque bienestar, dice: bueno, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a comer mejor, eh, voy a tratar de mejorar mi sueño, y todos son eh, condicionamientos o estrategias solo para el bienestar físico. Y eso ayuda muchísimo. Pero eh, es que a veces uno es como muy enfocado en solo. Una cosa, en cambio el ser, el, el volver a ser, estar bien es todas las facetas que soy yo. Entonces mi bienestar cubre un montón de diferentes situaciones, no solo las físicas, que es muy importante. De hecho, eh, incluso uno puede ver, eh, cuando se toman eh, estrategias para lo físico, puede ir poco a poco ayudando a lo otro también. Pero entonces, ¿qué serían las facetas del bienestar? Entonces, primero entender que el bienestar es subjetivo. O sea, depende totalmente de mi propia idea de qué es sentirme bien y cómo me siento bien yo mismo. ¿Verdad? Que puede ser diferente. ¿Cómo me siento yo en bienestar? como Lidia se siente en bienestar? ¿O como Arnau se siente en bienestar? ¿O Edgar se siente en bienestar? Entonces, el bienestar es propio. Es de cómo me siento yo y en qué momento me siento yo en, en ese estado. Ah bueno, y en Facebook habían puesto armonía, paz y armonía con las personas también. eso si nos había faltado las, los demás. Entonces, eh, otra cosa que es importante entender es que el bienestar no significa que una vez que yo ya alcancé a sentirme bien voy a quedarme sintiéndome bien para siempre. Por ejemplo, el bienestar que usted sintió por, cuando usted tenía 10 años con ciertas condiciones es diferente al que usted siente cuando o necesita transformar para cuando ya es adolescente y tiene, por ejemplo, 16, o cuando ya está adulto y le toca asumir responsabilidades que antes no tenía, el bienestar que uno logra obtener es diferente. Y, por ejemplo, también incluso día con día, el bienestar en pandemia es muy, muy diferente al bienestar que uno tenía antes de que nos estuviéramos encerrados en las casas, ¿cierto? O tener que salir... Eh, tratando de cubrirnos y para no contagiarnos. Entonces, poder entender todo la, la, lo que conlleva lograr estar bien de nuevo. Entonces, paso uno, entender cuáles son las dimensiones y entender que todas estas se van transformando, cambiando, interactuando. Entonces, primero es la física, que tiene que ver con todo cómo está el funcionamiento de mi cuerpo, qué tan activo soy, si estoy eh, estando muy sedentario, que eso nos ha pasado a varias personas que nos ha tocado teletrabajar y bueno, todo está en la casa, ahora para algunos, muchos también tienen que salir todavía, pero entonces cómo mantenerme con mis espacios de ejercicio, con esa vitalidad, eh, nutrirme bien y además, muy importante, porque esto me, me impresionó mucho hoy, la parte del descanso, con la pandemia, pero creo que antes me estaban diciendo también, yo trabajo con adolescentes y me estaban diciendo, ellos mismos diciendo, profe, es que cuando yo siento que duermo, estoy desperdiciando mi tiempo. ¿Para qué vamos a dormir? Y ellos mismos después me dijeron que en estos seis meses han crecido como casi 15 centímetros. Entonces, fisiológicamente también el cuerpo necesita descansar. La mente es también súper necesario descansar, porque a veces por eso es que nos sentimos muy agotados o muy abrumados. Y es porque no estamos dando ese periodo de lograr reponerse. Entonces, el descanso es sumamente importante. Y es una de las primeras cosas que perdemos cuando no estamos en bienestar. Por ejemplo, cuando estamos muy ansiosos, muy estresados, con, con sentimientos de no bienestar, eh, viene... El, todos los las alteraciones al ciclo de descanso. Entonces, por eso es muy importante también tomarse y respetar bien sus, sus periodos de descanso. Y no, porque como estamos en la casa y todo está ahí ahora, bueno, los que nos ha tocado así, a veces hacemos tanto o a veces decimos, no, lo hago un poquito más tarde o lo hago así, entonces nuestras horas de dormir se han vuelto como muy flexibles a veces, o a veces casi no dormimos, entonces en eso también eh, se alteran los patrones de, de, de que uno ya había establecido y, y puede llevarnos a, a, a ciertos trastornos del sueño también. Entonces hay que cuidarse mucho con, con mi, mi periodo de descanso, muy necesario para el bienestar también. Luego va la dimensión mental. La mental es, como dices, la forma en que pienso, ¿Cuánto me puedo concentrar? Por ejemplo, cuando uno está muy estresado, cuando no tiene bienestar. Fíjense, si como, por ejemplo, estoy muy triste o estoy muy estresado y trato de, de estudiar o de crear o de escribir o de memorizarme algo, no me sale. Tengo que leer como mil veces el mismo párrafo para tratar de entender qué me acaban de escribir, incluso en el WhatsApp a veces. Entonces, no me puedo concentrar. Pero en cambio, cuando estoy en bienestar, me concentro, mi memoria funciona mejor y los patrones de pensamientos generan eh, pensamientos de bienestar. Entonces ahí es muy importante entender que nuestros pensamientos como que se autoalimentan entre sí. Yo empiezo a pensar algo y ese pensamiento va a traer otros pensamientos parecidos en la misma dirección, con la misma calidad, con el mismo sentimiento. Entonces si yo... Siembro una semilla de pensamientos, por ejemplo, de esperanza, de ver las cosas como con mayor livianez, como tratar de entender qué hay detrás de todo lo que está pasando, que lo que está pasando no es solo lo que yo veo, hay muchas otras cosas detrás y tratar de verlas como con mayor calma, así me da mayor eh, reflexión, tengo espacio para entender, pero si estoy muy cerrado y estoy con mucho enojo, cuando uno está muy enojado, no puede tomar buenas decisiones. Uno, uno actúa muy impulsivamente y después se arrepiente muchísimo de las cosas que dijo, que hizo. Entonces, eh, parte de eso son mis patrones de pensamientos y eso es mi bienestar mental. La capacidad de poder resolver situaciones de la mejor forma. Y está separado a lo emocional, que muchas veces se conecta porque uno no se da cuenta como lo que pensamos pasa tan rápido. Y la emoción se despierta también súper rápido. Uno normalmente las... las y, y bueno, van muy relacionados, pero son, es, son distintas. Mi bienestar mental a mi bienestar emocional. El bienestar emocional es mi propia capacidad de sentir. ¿Cómo puedo controlar esas sensaciones una vez que ya se activó cierto tipo de, de emoción? Si puedo transformarla, puedo cambiarla o si, me, si yo misma puedo crear el sentimiento que quiero tener ahorita, digamos, y con eso cuando tengo un nivel de emoción en bienestar, eh, tengo motivación, tengo como esa energía, esas ganas, ese entusiasmo y además me da la capacidad de entender a los demás, me da empatía, por eso también parte de la de la bienestar que habían puesto en el Facebook fue pues Maritza puso armonía con las personas, es en esa parte emocional que puedo entender a los demás y conectarme con lo que les está pasando y poder manejar mejor mis emociones con respecto a eso. Entonces tener autoconfianza y empatía, eso sería el bienestar emocional. Y el último, que es el como, que yo creo que está más descuidado o a veces menos entendido, es mi bienestar espiritual. Pero no entenderse como el sentido de ritual o de solo seguir los dogmas, sino el volver a sentirme conectado, como que el, mi vida misma, mi existencia, vuelve a tener un significado y que va más allá de solo las circunstancias, más allá de que estemos en pandemia y que tal vez estemos pasando por situaciones muy difíciles, mi vida tiene un sentido, por algo estoy aquí, entonces poder entenderlo, encontrarlo, y conectarme con, con lo que sueño, con lo que siento, es como con mis esperanzas. Y eso me genera autorrespeto. ¿Cuáles son los valores que, que mueven a mi ser? Porque a veces uno eh, compra valores prestados, ¿verdad? Y se sienten, cuando uno los sigue, se sienten muy falsos. Por ejemplo, ahora todo el mundo siente que necesita tener, tener, tener, tener para poder sentirse feliz. Pero cuando uno ya tiene y tiene esa tarjeta de crédito tan endeudada, <risa> tampoco hay bienestar. parte de eso también... Es el bienestar económico, ¿verdad? Eso es parte de lo físico, de cómo manejo yo el dinero. Entonces, es parte de cómo volver al bienestar. ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que, qué es lo que me conecta con los demás también? Entonces, ese sentido de pertenencia y de comunidad trae bienestar. Como sentir que somos una enorme familia humana y que todos, todos, todos tenemos un rol especial en esta enorme historia del mundo. Entonces, a pesar de que uno se sienta chiquito, a veces algo está cumpliendo uno. Uno es parte esencial de este sistema interconectado. Entonces, esas serían las facetas o dimensiones del bienestar. Déjame ver si me deja pasarme. Listo. Y con esto, ya para ir terminando, la, la, para ir entendiendo un poquito más eh, cómo funciona el bienestar... Eh, el que una sola de estas dimensiones suceda algo, o están todo, todo el rato interactuando, no es como que cuando yo estoy bien físicamente y eh, ya, quedó ahí. Y cuando estoy bien mentalmente, no influencia lo emocional o lo físico o lo espiritual, sino que cada una de ellas se interconectan y se están eh, alimentando unas a otras. Entonces, eh, de esta forma, uno puede verlo, por ejemplo, a veces. Eh, ¿Cómo sería de una sola situación algún evento negativo que afecte a una? Por ejemplo, un enojo muy fuerte, sería el nivel emocional. Eh, algo pasó, no sé, sea, alguien quebró algo que yo tenía mucho cariño y, lo, y me había costado caro y lo cuidaba mucho y alguien me lo pidió prestado y lo rompió. Entonces, mi, emoción, mi, mi bienestar emocional se empezó a quebrar. Entonces, el, la emoción primera en la que emerge es el enojo y luego entonces se, se viene la mente y empieza a crear es que esta persona, y yo sé, yo sabía, no se lo tenía que prestar, y entonces físicamente me, el enojo empieza a producir así, que, se me, que uno empieza a sentirse como, como caliente, ¿verdad? Se le pone roja la cara y empieza a aumentar las palpitaciones del corazón, y espiritualmente me desconecto totalmente a esa persona, no quiero ni saber de ella. Entonces, como solo una cosita chiquitita, pudo haber afectado y transformado toda mi, mi propia percepción del de bienestar, pero lo bueno de entender eso es que al igual que la forma negativa, la parte positiva, cuando se da un cambio positivo, se da una nueva, una nueva forma de sentir, también desencadena una serie de eventos positivos. Por ejemplo, como estábamos diciendo, si empiezo a cuidar mi, mis horas de descanso y puedo... Mantener y recargar y que el cuerpo se vuelva a sentir recargado, se sienta descansado, uno empieza a sentirse más tranquilo mentalmente. La mente funciona mejor, cuando estoy cansado no me puedo concentrar. Entonces si el cuerpo se siente descansado, mi mente se siente más clara, el corazón o las emociones también se sienten más livianas y espiritualmente estoy más consciente donde estoy, puedo poner atención mejor a los demás. Entonces, con solo empezar a descansar mejor, esa es un, un buen, una buena técnica. Y entonces, el bienestar es lograr esa, ese equilibrio, esa, ese balance entre todas las dimensiones del ser. Y ahora, aquí en esta taller charla, lo que nos queremos concentrar es en cómo empezar a poder darle más energía, volver a conectarme con... ¿Quién soy yo en verdad? La estrategia es cómo empezar a, a darle sentido a mi propio ser, al alma que soy. Entonces, antes de empezar, porque vamos a ir haciendo ejercicios, eh, quiero que hagan una autoexaminación. De al 1 al 10, ¿qué también me estoy sintiendo ahorita? ¿O qué también me he sentido hoy? ¿Qué tanto bienestar tengo en estas cuatro dimensiones? En este momento, ¿qué tan bien me siento en mi bienestar físico, en mi bienestar mental, en mis patrones de pensamientos, mi bienestar emocional y mi bienestar espiritual? ¿Qué tanto me siento conectado, me siento en, en sintonía con mis propios valores? Entonces, del 1 al 10, piensen, póngale una nota a cada una de esas dimensiones. Por ejemplo, bueno, vamos a hacerlo... Individual, ¿verdad? Mejor. Voy a, voy a poner una musiquita para sí, pero no, no necesidad para, para ponerlo público. <risa> Esto es una autoevaluación. Vamos a ver si mejora un poquito al final de la charla. Entonces, vamos a tomar un minuto para escuchar al corazón, para volverme a sentir realmente desde adentro qué tal están mis cuatro dimensiones. Voy a, voy a devolverme a la anterior para que vean de las, las cuatro que eran y ponerle una nota del 1 al 10 a cómo se sienten ahorita. Bienestar físico, mental, emocional y espiritual. ¿Listos? ¿Listas? Entonces, ahora sí. Vamos a revisar seis estrategias para poder ir mejorando todos los días Acá cada momentico un poquito más. ¿Les parece? Si quieren. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia. De cómo realmente empezar a mejorar mi bienestar. Aquí, déjenme avanzar. Entonces, ya tenemos la nota Vamos a ir haciendo seis prácticas, a ver cómo nos salen, a ver si mejora. Entonces, estas son seis estrategias, cada una la vamos a ir viendo personalmente una a una. Entonces, la primera es relajarse y sintonizarse. La segunda son los pensamientos positivos. La tercera es ser creativo. La cuarta es alinearse. La quinta, valorarse. Y la sexta, descubrir la paz. Entonces, esta, esta foto siempre me ha parecido muy linda. No molestar, estoy concentrado en mis pensamientos positivos. Entonces, ahí mi inspiración. Entonces, vamos al paso uno. paso uno es relajarse, sintonizarse. Eso es también relacionado con el descanso, pero mental, emocional, espiritual y también el físico. Entonces, eh, es necesario, y mi consejo para ir manteniendo un nivel de bienestar cada vez mejor, el revisarse por lo menos cada dos horas. ¿Cómo me siento? ¿Cómo anda mi nivel de energía? ¿Cómo están mis emociones? Por ejemplo, ¿qué tan estresado ando ahorita? ¿O ¿Qué tan estresado estuve hace dos horas? ¿O cuando estaba en mediodía, qué tan estresado estuve? Entonces es darme una pausa, un momentito para mí, y relajarme un minuto que yo logre relajarme y, son, y sintonizarme es desconectar toda la bulla uno normalmente se sintoniza con lo que le está poniendo atención pero si se dan cuenta en la vida moderna de hoy en día especialmente si uno está se lo, se lo he visto a mis a mis alumnos también si uno está aquí en este en este espacio virtual tiene a mano demasiados distractores y uno se le ha abierto la capacidad y, y la oportunidad de estar viendo en el celular, WhatsApp, pero al mismo tiempo está en Instagram. Uno puede estar en un lado con un documento que tiene que estar terminando y en el otro tiene que estar, no sé, fijándose a ver si ya en la, las ofertas de octubre ya empezaron. Entonces uno está como en 10 cosas a la vez. Entonces está muy distraído y eso estresa sin que uno se dé cuenta. Entonces ese relajarse es sintonizarme a concentrarme ahora. Así como está ese muchacho tirado en el pasto riquísimo, respirando esas flores de olor rico, y el zacate es el olorcito rico que tiene, entonces sintonizarme adentro, sentir qué quiero en este momento empezar a sentir ahora. Sintonizarme con, con el alma a escucharme a mí mismo realmente y dejar todo eso que es lo que tengo que hacer que lo que me, me toca por entregar pronto o lo que pasó todo el pasado, no. En este momento solo existe esa sensación rica de tranquilidad y de paz, como está en ese muchacho. Ahí yo no lo veo ahí pensando en todas las cosas que tenía que entregar o todo lo que le salió mal. No, él está ahí disfrutando ese sacatico Entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? De relajarse y sintonizarse. Bien, solo hace falta un minuto un par de minutos para lograrlo Sí. entonces vamos a ver qué tal nos va con nuestra mente nuestras emociones nuestra parte espiritual y lo físico entonces primero para relajarse a veces también es bueno hacer un poquitito de estiramiento o si están súper contracturados sí estirarse un poquito más entonces ahí para relajarnos vamos a ir para el río a los brazos voy a dejar un poco la... Vamos a ver, estírense, así como si estuvieran ya sentados en la playa. Aflojen un poquito sus hombros. Y ahora lo hacen más, y ahí que se les tiren bastante las costillas. Inhalan y su ayuda. Exhalan por el otro lado. Inhalan de nuevo las costillas, que se separen y van para adelante. Y ahora vamos, estas mismas manos, vamos a ponerlas atrás de la cabeza. Y ahora sí, esta es la, la postura de relajación total. Como está ese muchacho, pero con las manos atrás de la cabeza. Imagínense que usted está ahí en ese lugar con zacate suavecito, que huele rico. ¿Listos? Ahora sí. Vamos a poner un poquitito de música que ayuda a concentrarse. Voy a dejar esa, esa imagen para que les ayude a sentir esa tranquilidad que tiene ese muchacho. Entonces, me siento con la espalda recta, mi cuerpo poco a poco. Empieza a entrar en un estado tranquilo. Siento mis pulmones llenarse de ese aire fresco y tranquilo. Poco a poco, cada espacio de este cuerpo se llena de energía tranquila. Y puedo ir sintiendo los músculos fibra por fibra, liberando todas las tensiones acumuladas. Cada músculo está tranquilo. Cada rincón del cuerpo se relaja. Poco a poco me sintonizo con estar aquí ahora, conmigo. Y de todo lo que me gustaría sentir en este segundo, traigo a mi mente la más hermosa imagen que me ayuda a sintonizar el corazón con esa emoción. Ya sea un lindo atardecer con una brisa fresca y suave. Que hace que mi mente se sienta completamente en paz. Y mis emociones se hacen suaves, livianas, alegres. Corazón totalmente relajado. Disfruto de este instante tranquilo. Y ahora poco a poco regreso a sentirme aquí donde estoy sentado, sentado. Muchas gracias. Ahora, una revisión de nuevo. Del 1 al 10, ¿cómo se siente el cuerpo? Cómo se siente la mente, cómo se sienten las emociones y cómo se siente el alma. Subió alguito. Por lo menos alguito. Está un poquito más tranquilo mi cuerpo. <ríe> Por lo menos el mío, <ríe> me sirvió a estirarme. Bueno, y vamos a ir poco a poco. Entonces, la primera estrategia, relajarse y sintonizarse. Para eso sintonizarse también es bonito a veces poner un poquito de música tranquila. Eso también ayuda como a, a conectarse con donde quiere estar. La segunda parte es pensar de forma que genere tranquilidad, que genere alegría, que, que aporte al alma. Y aporte a la mente, aporte a las emociones. Entonces, uno puede ir viendo que toda la forma en que yo interpreto lo que está pasándome depende totalmente de los pensamientos que voy creando. Uno puede estar como en una onda muy negativa. Entonces, todo lo que me pasa es un castigo. ¿verdad? O es una maldición que alguien me echó seguro. Alguien anda ahí, como me dijo un día un amigo, dijo que un amarre, algo así me dijo que alguien le había hecho un amarre o no sé qué, entonces está como eso, entonces uno anda eh, desconfiando todo el mundo, entonces anda con ese patrón ahí como ¡Yi, yi, yi. pero en realidad uno puede ir, uno tiene la capacidad de entender que yo soy quien crea lo que estoy pensando y lo que yo pienso no dura ni un segundo en volverse un sentimiento, entonces puedo yo ir creando la realidad que quiero ir sintiendo o viviendo, explorando pudiendo crear ese espacio lindo. Entonces, para mí, la forma más efectiva de ir transformando esos patrones de pensamientos es más que reprimirlos, más que decirle no mente, ya no sea tan necia. La mente, ustedes saben que no entiende el no. Este siempre es un experimento que hacemos muy a menudo aquí. ¿Ustedes quieren hacer la prueba de, de cómo la mente no les escucha? Si ustedes les dicen que no. A ver, vamos a hacer control mental a ver si me sale. Entonces, todos pongan mucha atención y díganle a su mente que no piense en, en un río que está con unas aguas tan lindas y cristalinas que tiene unas piedritas de colores tan bonitas que brillan en el fondo. No piensen que ese río, que está así tranquila, las aguas, no se ve ni una sola basura, que usted quiere meter ese pie y no piensen que si ustedes meten ese pie está frísimo ese río. No piensen en el río. ¿En qué pensaron? En un chocolate. <ríe> bueno, es más, más fácil con un conejito que siempre, siempre hago el conejito. Entonces para ver la mente, no me quiso hacer caso mío. Entonces hay que ir practicando poco a poco, entender que la mente no funciona con el no. se le digo, mente, ya no esté triste. Mente, ya no se enoje. ¿Qué es lo primero que hace la mente? Irse a crear más pensamientos y a, y a discutirle a uno a veces. Mire, es que se tiene que enojar, ¿verdad? Entonces, a mí, Rebeca dijo que estaba en el río ella. Y le dio frío en los pies. <ríe> bueno, entonces, eh, primero para eso tengo que observar ¿Qué estoy pensando? ¿Qué está creando mi mente? Porque a veces, y se los confieso todos, a veces nos ocupamos mucho en el hacer. Entonces no estamos ahí, en la mente ni en, las, en el corazón, en lo que hacemos. Nuestra mente está en cualquier otra parte. Ahí dice Rebeca que se congeló. ¡Ay, vive en un lugar frío! ¿eh? Imagínese, más frío le dio a bueno, Rebeca. Entonces, eh, uno tiene la capacidad de observar qué estoy pensando, de tenerme unos instantes, darme ese espacio para mí, y además observar cómo yo misma, cuando pongo atención, la mente empieza a ir un poquito cada vez más despacito, ya no está tan acelerada, ya no está creando tantos pensamientos, sino que le doy el espacio para que poco a poco se calme. Y ahí me trae nuevas, nuevas posibilidades para mí misma, porque yo sé que me gusta, yo sé, les dije que el bienestar era personal, cada uno de ustedes conoce las cosas que lo hacen sentir bien, entonces pueden ir creándolas con imágenes, con olores, colores, incluso con sensación, como ahora les dio frío, a los que les gusta el frío así rico, a los que no, mejor no piensen en eso y se van a una, a una playita con agüita caliente o una, a un río de aguas termales o algo así. Entonces con eso uno mismo puede ir creando esos pensamientos y pueden ir sintiendo cómo desde esos pensamientos que yo creé, empiezo a generar una nueva energía, trae más motivación. Y lo interesante es entender que el alma, su naturaleza original, es toda la parte, eh, la parte llena de paz, de alegría, de esperanza la parte de, de empatía, la parte de felicidad y de amor. Cuando yo me sintonizo a tener pensamientos alegres, pensamientos felices, pensamientos tranquilos, pacíficos, la mente como que se limpia, se recarga. El, el, cuando uno está muy alegre, tiene mucha energía y quiere continuar. En cambio, si mis patrones siguen siendo eh, negativos, o sea, de mucho enojo, mucha frustración, mucha confusión, empieza como a quitarme energía, y la mente misma se siente cansada, ya no quiere pensar, ya está así como, ¡ay, por favor! Entonces, ahí uno puede darse cuenta que en realidad lo que recarga es lo que es natural en el alma. Entonces, cuando le pongo atención y empiezo a darle fuerza a esa parte, cuando le doy mi tiempo y mi, mi atención a ese tipo de pensamientos, me trae energía, quiero volverlo a sentir, es como... un mm, una recarga de chocolate digamos, en el caso de que les gusten los chocolates que ayuda a sentirlo como con más ganas como sentirse más recargado entonces ahí está esa, esa frase el que el que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino y todos podemos cambiar lo que pensamos sí paso tres el paso tres es ser creativo a veces nos sentimos que es muy estructurado y que el bienestar tiene que ser paso uno, paso dos, paso tres, ¿verdad? Aquí no, no están en orden. Ustedes pueden ir usando cualquier paso que sintonice mejor con ustedes mismos. Pero la creatividad a veces es muy poco valorada. O hay veces que la gente misma dice, no, no, no me ponga a hacer eso. Es, yo, a mí no me salen bonitos los dibujos. A veces me dicen, y es como, hay que, que usar las dos partes del cerebro, además, toda la fuerza de creación que uno tiene también en el alma. Entonces, es darle esa voz, darle ese espacio, darle algo que hacer a, a mi energía creativa. Entonces, si a alguien le gusta o no le gusta, pero, pero puede hacer incluso con estos eh, cuadernos de, de mandalas, a veces uno solo puede estar pintando, ver los diferentes colores como que los sintonizan otra, en otra emoción. Escribir. Para los que no dicen que no les sale bonita las pinturas o los dibujos, pueden escribir, escribir poemas, historias, escribir cosas que reflexiones. Escribir también es muy creativo. Pueden tocar escuchar música a los que tienen esa, esa facilidad. A mí solo me sale el trencito corre en la planta, entonces es el lado yo no, pero, pero me gusta mucho escuchar música o bailar. También bailar como que mueve esa, esa creatividad, hacer pasos nuevos y relaja y además ayuda a la parte física. Entonces, el sintonizarme con esa creatividad es darle ese espacio, darle ese tiempo para que emerjan en mí cosas que, que yo no le había dado esa energía. Entonces, estaban ahí, pero no habían salido. A veces, con hacer cosas artísticas, hacer cosas diferentes, emergen cosas del propio ser que uno desconocía. Entonces, ese es el reto para ustedes este fin de semana, para que puedan tener más tiempo. Búsquense algo creativo que hacer. Incluso con solo ordenar la, la habitación. O mi mamá siempre le encantaba mover todos los muebles por toda la casa. Le pasa haciéndolo todavía. Le encanta así como de repente uno entra y ya había puesto la sala donde estaba el comedor y trajo, eh, no sé, algo de arriba, otra mesa y la puso en otra parte. Como ir moviendo, reorganizando la casa o si no la dejan con los que ustedes viven. Por lo menos su, su cuarto, su habitación. O cocinar algo rico, algo nuevo, algo diferente. Jugar y crear soluciones nuevas. Es como darse ese espacio de, de buscar nuevas formas de hacer cosas. Por ejemplo, no siempre usar la misma ruta para ir al trabajo. Dicen que eso ayuda también contra el Alzheimer. Ir creando nuevos caminos. Si tengo que ir siempre al mismo punto y llegar a la misma hora... Bueno, uno siempre calcula dónde hay menos presa y dónde dura más, es más rápido, pero tal vez salir un poquito más temprano y me hago otro recorrido. Hoy va a ser la, la vista panorámica, hoy voy a pasar por otro lado. Entonces, ir creando cosas diferentes todos los días. Eso da un espacio para ir, ir, ir cambiando, transformándose, ir, ir descubriendo cosas nuevas en uno también. Paso cuatro. Esto es algo que también nos... Es uno de los cosas que más hemos eh, tomado por sentado y no le estamos dando el espacio es alivianarse o sea encontrar algo de disfrute algo de celebrar digamos en, en un cumpleaños en, en no sé un triunfo en, en algo eso es como celebrar aunque sea que estamos vivos hoy celebrar que bueno que hoy puede tener algo de almuerzo es una celebración cuando me lo como entonces algo que me haga reír algo, algo diferente, pero que me, me entretenga. Hay que encontrar, volver a encontrar, porque, digamos, lo que, lo que muchas personas ahora estábamos viendo estaban, por ejemplo, con mis, mis, con los adolescentes, ¿con qué trabajo? Estaban muy frustrados, porque antes están muy acostumbrados a hacer muchas cosas, a entrenar, a salir a jugar, Uh, con, con sus amigos, o algunos iban y, y estaban estudiando cómo tocar un instrumento, otros iban a, no sé, a jugar ajedrez, otros entrenaban fútbol, otros iban a la natación, y ahora, pues cerraron todas esas cosas, y la forma de interactuar se ha vuelto muy virtual, pero hay que encontrar algo que me vuelva a entretener, darme ese espacio de, de jugar, de esparcirme, hay que alinear la vida, esa parte falta también, si no está... Si no le estoy escuchando y no le estoy dando tiempo, todo se vuelve muy aburrido y se vuelve como una carga. El alma también necesita eso, no todo es negocio, no todo es plata, como dice, ¿verdad? también necesito buscar algo que me entretenga. Tal vez ahí hacerme un rompecabezas, que estaba viendo a una de mis hermanas, le encanta hacer rompecabezas. Eh, no sé incluso si me gusta bailar, ponerme ahí. De, en YouTube ahora uno puede hacer de todo. Le enseñan a cocinar, le enseñan a cantar, le enseñan a bailar. Entonces, para mí, el espacio en la casa uno puede aprender tanto con las herramientas que tenemos ahora. Con solo el celular y ahí uno lo pone y uno puede hacer algo entretenido, algo creativo, pero que le entretenga. Entonces, búsquense de nuevo formas diferentes para pasarlo bien. Darse su, digamos, dentro de su horario, de, de todas las cosas que uno tiene que hacer, tiene que haber un espacio de recreación. Su espacio de sentirse liviano, de reírse, de, de tropezarse, de hacer, no sé, hasta tonteras, ¿verdad? Que uno hace cuando está así como jugando, de hacerlo más liviano, más tranquilo. Entonces, ese es el paso cuatro para el bienestar. Jueguen, hagan algo que los entretenga. Sí. Porque antes estábamos muy acostumbrados, deportes y cosas con otros, pero ahora hay que transformarlo un poquito hasta ver cómo, cómo reaccionamos con esta pandemia. Entonces, buscar otra vez ese espacio de, de juego. y A veces también, que me estaban diciendo también los adolescentes, que incluso cuando están jugando estos juegos en línea se estresan mucho y se pelean y porque uno mató al otro y porque el otro no hizo la emisión que tenía, entonces, incluso cosas que sean solitos uno un ratito pasándola bien. O disfrutar incluso los juegos como juegos. No importa, se perdió, se perdió, otro día se gana. ¿verdad? Es como tomar las cosas más a, a hacerlo porque me entretenga. Paso cinco, muy importantísimo. Necesito volver a valorarme a mí mismo. ¿Y cómo puedo hacer eso? Cómo volver a, a sintonizarse, ¿se acuerdan?, volver a crear ese espacio o ese entendimiento de, de que lo que soy yo tiene un significado, tiene una importancia. Es volver a nutrir al alma, darle su espacio y dejar que emerja, porque a veces por cumplir cosas, por tener tantas responsabilidades y tratar de quedar bien con todos los demás, tener tantos roles que yo misma he ido asumiendo, que, que a veces se sienten falsos o externos a mí, empiezo a, a desconfiar de mi propia capacidad o, o ya no me siento feliz con, lo, con el rol o el papel que, que tengo en la vida. Entonces, es volver a escucharme y reconocer que en el alma de lo que yo soy hay muchas cosas especiales. Y que igual, yo no voy a ser igual a Lidia y no voy a poder montarme así un súper afiche lindo o una página web en la parte tan rápida como lo hace Lidia, que tiene su especialidad, pero entonces... ¿Cuál sería mi especialidad? Sin compararme con los demás, sino saber que tengo mi nivel y mis cosas que sé, pero hay cosas que me salen bien. Cosas en mí que, que, que me hacen sentir bien y que soy capaz de hacer y, y salen bonito. Entonces, hacerme una lista como mis logros y mis fortalezas. ¿Qué cosas son naturalmente fáciles para mí? Y eso es, eso es lo que le da fuerza al alma. Entonces reconozcan, hacerse como una lista de eso, una vez al mes por lo menos como hacerse una recarga de todos los logros que yo he tenido, hasta logros pequeñitos, porque normalmente, ¿en qué nos enfocamos? Cuando me estoy haciendo una revisión es, ¡ay, Claudia! ¡Otra vez! ¿De ahí? No era que ya había pasado a ustedes, no era que ya meditaba y ya nos iba a enojar. Normalmente se enfoca tanto y le da toda la atención cuando mete la pata, o en las cosas que no le salen bien. Entonces hay que hacer un cambio, y para valorarse, es mi espacio de bienestar, es ver qué sí me salió bien y darme esos triunfos. Sí he tenido triunfos durante, a, a lo largo del día. Me salió rico un plato. No sé qué me quemó hoy, no sé, algo que siempre se me quema. Las galletas no se me quemaron hoy. Entonces, por lo menos pudieron comer todos. O también experimentar eh, con los valores otra vez. ¿qué, ¿Qué es lo que mueve al alma? ¿Qué es lo que realmente anhela el alma sentir? ¿Qué es lo que. Quiero aportar al mundo yo. Es volver a reconocer desde lo profundo del alma eso. que está moviendo? El amor, el respeto, la felicidad, el bienestar para todos. ¿Qué cosas son las que están dentro de mis valores que, que he descuidado? Y a veces las comprometo por, por, no sé, por algo más de plata o por, por, no sé, por cumplir y quedar bien con alguien que lo está haciendo así. Es volverme a escuchar. Esta es la oportunidad. Este momento mágico que, que se detuvo la vida y nos transformó todo es para ir volviéndose a revisar y dándose un espacio diferente. Entonces, experimentar de nuevo con eso. Vivir la vida desde lo que yo creo, desde lo que yo siento, mis propios valores personales. Y cuando me siento un poco débil o, o está pasando algo que yo sienta que va más allá de mi propia fuerza, porque a veces las emociones son muy intensas, es importante buscar apoyo. Y si, si los amigos, la familia o nadie le puede re realmente resolver, buscar un apoyo profesional. Y lo bonito de la pandemia es que ahora, por ejemplo, en Costa Rica, el colegio de psicólogos tiene una línea de emergencias. Entonces, si uno se está sintiendo emocional o mentalmente muy mal, ahí le pueden ayudar. Por lo menos darle un, una orientación, ir a, ir a, a darle como un... Como un electroshock, una ayuda de. de no, electroshock no. <risa> una ayuda de emergencia, digamos. De cómo, cómo volver a sintonizarme, cómo volver a estar en algo diferente. A veces uno necesita eh, de, de terapias que, que puedan ayudarle a, a, a sintonizarse en eso. Y para mí es muy importante también el último punto de aquí, de valorarse, es hacerme un plan de autocuidado. De a uno. Normalmente los planes que hace o las cosas que hace, o, o uno está muy enfocado en cuidar a otros, la vida es como siempre, es como estarán bien y más ahora que, que se pueden contagiar o si alguien se enfermó o a ver si tienen comida, a ver cómo hago para llevarle medicina, cómo, cómo no salir tanto para si me toca ir a ver a alguien, no no si me contagio o no, contagiarlos a ellos y así. Entonces es mucho como solo para afuera, pero tengo que hacerme un plan para mí mismo, esta semana, este mes, octubre, un plan de cómo me voy a entretener, un plan de cómo voy a yo volverme a sintonizar, qué momentos voy a tener para poder relajarme, por lo menos eh, cuatro paraditas al día, entonces hacer esos planes de voy a empezar a comer mejor, voy a empezar a por lo menos tres veces a la semana, media hora de algo que me mueva, un poquito más de ejercicio, entonces ir poniendo eso. Y parte también de la experiencia espiritual, de volverme a sentir conectada con algo, volver a encontrar ese esa significado de mi propia existencia. Estudiar, ver, explorar, entonces hacerse ese plan, muy importante. Ah, bueno, pero entonces antes de este otro vamos a hacer una pequeñita parada, ¿les parece? Me vuelvo a sentar dejándome que mi espalda esté recta, mis hombros lo más alejados del cuello posible. Y poco a poco. Voy a observar cómo me siento. Dejar que los pensamientos fluyan por mi mente. Como agua cristalina. Poco a poco, encontrar un remanso tranquilo, en calma. Dejar que todo lo que está pasando afuera, ya no esté aquí, adentro. Concentrar toda mi atención a sentir el alma que soy, este espíritu sutil que le da vida a este cuerpo, yo el alma, yo el acto en esta enorme obra de teatro. Por unos breves instantes me pongo frente a frente con mi propia existencia, en mi vida. A pesar de que a veces he tenido errores, yo he logrado mucho. Tantas situaciones superadas. Tantas cosas logradas y aprendidas. Con cada tropiezo que tuve, yo el alma... He tenido la fuerza de volverme a levantar. Yo no soy cualquiera. Yo he sorteado tantas diferentes situaciones. Soy un alma fuerte. Un ser con poder de entender con poder de amoldarme a lo que sea que la vida pone. Soy flexible y adentro, aquí con mi intuición, cuando realmente escucho al alma, soy capaz de saber exactamente ¿Cuál es la mejor decisión en el momento correcto? Me sumerjo en el más dulce silencio y reconozco el valor de lo que soy realmente. Soy un alma. Capaz, un ser único en todo este planeta. Yo tengo mi propia parte en esta historia del mundo. Soy parte de esta enorme familia humana. Y con esta agradable sensación de sentir esa confianza en mi propia fuerza, poco a poco, verbal aquí y a la llama. 1 al 10, ¿cómo se siente? ¿Ha mejorado algo? Entonces, el último paso. Es muy lindo poder descubrir esa paz. Un poquito lo que hicimos ahorita, pero más profundamente. Es darse ese regalo de, de ese espacio tranquilo. Como el paso uno de relajarse, pero más profundamente, no solo un minuto, ahí sí necesitamos un poquito más. Entonces sería ese silencio, disfrutarlo, poder detenerse por unos instantes y saber que cuando apago tanta bulla de todas las ideas de otros, los que los demás me han dicho, de las situaciones que están pasando, no es negarlas y no es vivir en un mundo que no es el que existe, sino que es detener toda esa bulla porque lo que está pasando sale de la frustración, sale del enojo, sale de, de la angustia que está experimentando cada alma. Y yo puedo encontrar aquí dentro un lugar y una forma de, de yo responder a la situación totalmente distinta, pero necesito nutrir esa paz. Y para que el alma tenga esa fuerza y pueda agarrar lo que sea que está pasando y decidir de la mejor forma posible, ser creativo en todas las cosas que, que estoy afrontando, necesito darle esa fuerza. Y eso se hace con la práctica. Práctica, práctica, práctica. Igual que un, un maratonista, no de un, de un solo, digamos, tengo unos amigos ahora en el colegio que se han hecho supercorredores corredores. Y en el colegio nada no que ver. ¿verdad? eran deportistas pero no tenían la capacidad pulmonar que tienen ahora pero ha sido porque por todos los años que tenemos, desde que salimos del colegio, unos cuantos añitos <ríe> empezaron a entrenarse y ahora compiten a nivel internacional y todo, que eso a mí me sorprendió muchísimo y me, me inspiró de ver cómo han logrado superar y, y hacer toda esta capacidad deportiva con la práctica entonces yo misma también saber que con todo este plan de personal para mi cuidado me va a ir dando esa fuerza que necesita el alma y cuando yo me siento bien, la maravilla de eso es que automáticamente puedo cuidar mejor a los demás. Entonces no es egoísmo y no es salirse de la realidad, sino es que es necesario. Si yo no lo hago por mí misma, nadie me lo va a hacer, incluso si tratan de darme autocuidado y yo no lo estoy tomando, yo no estoy haciendo eso por mí misma, no, no va a servir. Tiene que ser, salir de mí, ser yo quien lo haga. Entonces este descubrir la paz, más bien sería como regalarme paz. Entonces detenerme en ese espacio, ese tranquilo, háganse un rinconcito en su casa, donde puedan estar, que nadie los esté molestando, que puedan estar así unos instantes, de, de por lo menos unos 15 minutos al día, donde ustedes vuelven a entrar así tranquilos, en ese espacio de silencio observar lo que pienso, y ahí donde estoy pensando decirle al, al, a la mente, mente encuentre la paz, y la mente le va a empezar a dar paz. Y cuando ya usted está sintiéndola, experimentándola, lo empieza a absorber, y ahí disfrutarlo, porque a veces uno dice, y es suficiente la paz, y si después viene, y no, es disfrutar, es entregarse a ese momento de paz, entonces hacerlo una realidad. Entonces, son seis eh, métodos sencillos, son seis estrategias. Ay, no, me equivoqué, voy para adelante. Entonces, eh, se la recomiendo que agarren aunque sea un par y, y úsenlas, pero sí háganse su plan de autocuidado personalizado. Acuérdense que ese bienestar es, es propio, único. Y como cada alma tiene necesidades diferentes, cada uno de ustedes tiene sus propias cosas que les hacen sentir bien y otras que no, entonces saber cómo, cómo es el suyo. Entonces, también si gustan, eh, tenemos ahora una cosa buenísima aquí en Brahma Kumaris. como ahora todo es virtual, nos hemos eh, hecho una cosa muy linda, una fusión internacional con todos los países que hablan español aquí en Brahma Kumaris. Entonces, crearon un curso en línea buenísimo, que tiene hasta quiz y todo, <ríe> pero no es difícil, es un quiz vacilón. Entonces, está en la página de Facebook y está en nuestra página web que es vozdepaz.net, se llama EAD, Educación a Distancia. Entonces, pueden hacerlo cuando quieran, cuando tengan tiempo, no hay un profesor así establecido para ustedes, sino que, es que ustedes mismos van tomando la lección. Entonces, si alguien no lo ha hecho, se los invito a que lo hagan.